Bien, eh, cuando entró el nuevo equipo de gobierno tomamos la decisión de disolver el actual consorcio de turismo del Ayuntamiento de Córdoba de la ciudad. Eh, la decisión de disolverlo y pasar los activos y pasivos del consorcio al Ayuntamiento de Córdoba era porque el consorcio se había quedado en un ente eh, bueno, un poco anacrónico para el siglo XXI y para la gestión del turismo que necesitamos en nuestra ciudad. A partir de ahí el Ayuntamiento ha tomado la decisión de crear un nuevo ente mucho más eficaz, más eficiente que sea 100% público no como era el consorcio de turismo y que eh, bueno pues nos permita la gestión del turismo desde otra perspectiva a la que se estaba gestionando anteriormente para ello hemos creado un comité de expertos de la ciudad donde van a estar bueno pues además de los técnicos municipales correspondientes va a estar la universidad de córdoba va a estar eh, la confederación de empresarios los sindicatos mayoritarios el sindicato mayoritario del ayuntamiento de córdoba eh, un partido de la oposición del ayuntamiento de córdoba y bueno lo voy a presidir yo como el presidente del, eh, como delegado de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba. Además incorporamos a la participación ciudadana el Consejo Social de la ciudad y el Consejo del Movimiento Ciudadano, como también bueno, pues responsable y corresponsable de las decisiones que tomemos en la.